Desbloqueé un estado de conciencia alterada. Nada se le parece a esto, hermana. Yo controlo el viento, mi alma está evolucionando. Siento que levanto la vista y sobre las montañas. Dos seres con alas me miran Son risas distorsionadas. ¿Viles el y Valhalla? Ver, entonces estoy, estoy muerto. muerto? Andando lo creo. Vivo nunca antes me había sentido. Siento que estoy en otra realidad. ¿Eso era tu risa o una estrella fugaz? ¿Dónde estoy?

¿Dónde estás? Tal vez del paraíso esto es una sucursal En el templo de tu cuerpo Me siento en inmensa paz El titán tifón se sentiría orgulloso Después de mirar a tantos vidrios rotos Todo lo que hemos hecho Me tienes poseso

a Venus, vamos, las cieles congelados se quiebran Vengo de las Pleiades, yo ya sabes lo he dicho solamente, solamente quiero estar contigo, ven una vez más Me haces tanto bien? bien Siento que estoy en otra realidad ¿Eso era tu risa o una estrella fugaz? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Tal vez del paraíso esto es una sucursal

el templo de tu cuerpo, me siento en inmensa paz La, la señal, señal de transmisión cruza luz. la tierra, regresa El brillo aumenta, despierta, trasciende a tu espíritu Es tiempo de guerra, tropas en la cama están agrupadas Olvidemos el futuro y que hoy no haya mañana Primigenias aguas dadoras de vida No hay salida de este plano de existencia Para escapar solo cruza la puerta Siento que estoy en otra realidad

¿Es tu risa o es una estrella fugaz? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Tal vez del paraíso, o esto es una sucursal En el templo de tu cuerpo me siento en inmensa paz No hay nada más que luz que tú Yo soy un explorador en el templo de tu cuerpo Viviendo en sueños

All uh -huh.